Yo ya en Pascua Hidwitz de judíos. Juan Jesús, o Tlescoc, hoy a Jerusalén. Juan ito, y cantiopantli, náquen Tlanamacas, y a Coacuesque, y chcame, Juan Palomas. Juan oí, y que patlas domín, ompa o tolo, y a Jesús, o Mishkal, se Juanica o oan, y a oquen y no Oxígeno en el tomín, tomín, patlani. O anoxímico ni mesas. O kimiluvi, na kinokna macatojas palomas. Ish no chininde nikan. O anamos con chiwaka nicha no tahzin setiánkisko. Ish cuacón, ni lasaloskawa no quisnámike, ni quiskuliuv toki tolamatl. No nicha vális, ipam po machán sin que setlit na eslatía. Enti kihuás que judios oxtlaslanike. Ten el wikkeneskayor, techonestilis. Tlema tech matilti ni que no tchonche o alewa de Dios. Jesús o quinanquili. Isconchiti nika nintiopantli, o ani panyeiton al oxipan sin quitas. Isquacon, intiquihuasque judíos o kiluisque. O me po al guanchiquasen shiuit, o escauque chiutoques nintiopantli. ¿Cuánto haces corito y panyeiton al tchon sin Pero isquac Jesús o tlasto den tiopantli. Y es de nitlal tal Y canón, y coa Jesús o liti ch ni tal o quis nami que ni cocon o en o en Jesús. Y coa Jesús o catca Jerusalén y ti chim Pascua Hilwitz, mi que o ni y en Jesús o quin más que con, Jesús amo quien el toquila no, pues si quien yo lo hismatía. Amo moniki acá, maquil wikeni y in tlaltik paclacame. pues si cualio o quien yo lo